Buenos días a todos. Soy Fernando Ibáñez, el presidente de ASEAFI. Me gustaría daros la bienvenida a todos a nuestro congreso, que como sabéis celebramos siempre con mucha ilusión. Se suele decir últimamente que es el primer congreso presencial que hacemos, pero no. La verdad es que el año pasado ya lo hicimos presencial con asistencia controlada. Hoy tenemos la suerte y yo creo que el privilegio de poder estar en la Bolsa de Madrid en este lugar tan mágico. Solo nos ha fallado una pequeña cosa y es que los mercados estén en verde, pero bueno, igual a lo largo de la jornada conseguimos darles la vuelta. Eh, me gustaría, eh, por supuesto, aparte de daros la bienvenida, destacar algunos eh, hitos recientes de nuestra, de nuestra asociación. Ayer tuvimos nuestra asamblea anual de la que sacamos conclusiones muy importantes. Comienza un ciclo nuevo, eh, comienza un ciclo postpandémico también en nuestro sector para el asesoramiento financiero que tenemos que consolidar en este país. Seguimos convencidos, no solamente la SEAP, sino todas las ESIs que nos dedicamos al asesoramiento financiero, que nuestro trabajo, nuestra función tiene un impacto social claro, que es un bien social que tenemos que proteger y desarrollar. Y, por tanto, ayer en ASEAPI se tomó una decisión histórica para nuestra asociación, que es abrir nuestra junta directiva a otros eh, ESIs, que no son solamente empresas de asesoramiento financiero. Por tanto, repetimos muchas veces que... ASEAFI es la casa de todos. Hoy sí podemos confirmar que es la casa de todos. Todos somos bienvenidos, sea eh, la forma jurídica que tengamos, seamos la ESI que sea, siempre que tengamos, por supuesto, ese foco puesto en el instrumento financiero independiente y en la protección del inversor eh, particular eh, y en la ayuda que tenemos que hacer para conseguir sus fines financieros. Sin enrollarme más, por supuesto me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores Coinmotion, Edmond de Rothschild, Fidelity, Invert, Invesco, Open Finance, Protein Capital y MyInvestor que son los que también nos ayudan a que este congreso sea posible y espero que sea interesante para todos vosotros.